Pues bienvenidos y gracias por venir a la presentación del libro Frágiles, Desafíos de la salud en la salud mental y social. Mm, yo soy María García Arias, trabajo aquí en la Francisco de Vitoria y eh, soy autora de uno de los capítulos del libro. Eh, está con nosotros también Javier Cabañez, que es el editor del libro. Javier es doctor en medicina. Especialidad, especialista en neurología y mmm, se ha centrado, pues, eh, bueno, es experto en neurología infantil, ¿no? especializado en dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Pues concretamente ha trabajado muchísimos años con niños con TDAH, con dificultades de aprendizaje, trastorno al espectro autista y actualmente eh, trabaja en el departamento de pediatría de la clínica Universidad de Navarra, la sede que hay aquí en Madrid. Y es el, el, el codirector, como hemos dicho, del libro y luego ha, ha escrito eh, varios capítulos, el de realidad y ficción, soledad, el reto de vivir y sufrimiento junto con otro de los autores. Y eh, está también José Ignacio del Pino, que es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, eh, experto en psicoterapeuta de familia y sistémica, trabaja en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y en, una consulta, en consulta privada, ¿verdad? Por las tardes. Por las tardes. Y es director general de Salud Mental de Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Sí. <risa> y autor del capítulo Agresividad y Violencia. Pues doy la palabra a Javier Cabañez para que nos cuente un poco el porqué del libro, cómo surgió. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Eh, agradezco poder estar aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, sobre todo porque... Y hace bastantes años ya tuve un primer contacto, que para mí fue muy grato, en un curso que organizamos y en el que yo participé de psicopatología. Y actualmente, pues también tengo una vinculación más o menos cercana a través del programa Avanza, que se hace aquí en colaboración con el Colegio Virgen de Lourdes, que yo también colaboro con ese colegio, ¿no? Con lo cual pues me siento muy muy unido con la universidad y agradezco poder estar aquí y contar pues, algunas cosas del proyecto del libro que más o menos voy a intentar esquematizar para no alargarme y darle pie aquí a José Ignacio, que es el que realmente tiene palabras ¿no? para poder decir todo con más exactitud. Bueno, el libro eh, que ya su nombre, pues, sugiere, frágiles, pues, surgió precisamente en el contexto de la pandemia y en un grupo de, bueno, de amiguetes, porque realmente, pues, somos profesionales de distintas áreas que compartimos un interés común por el hombre, por conocer un poco más qué es el hombre, qué le pasa al hombre, por qué actúa como actúa y qué sentido tiene muchas de las cosas que hace o deja de hacer, ¿no? Y en ese contexto y viendo pues algo que me parece que a todos nos ha llamado la atención, que es precisamente la fragilidad humana frente a una situación pues que ha cogido completamente desprevenido a ...al mundo entero y los grandes poderes pues económicos, políticos, sociales, eh, científicos... ...pues no han sido capaces de, de frenar todo lo que nos estaba viniendo, ¿no? Bueno, luego, gracias a Dios pues todo esto parece que va eh, resolviéndose... ...pero pues en poco tiempo nos surge otro problema, tenemos una guerra aquí eh, a las puertas y eso pues, nos plantea muchas cuestiones que yo espero que aquí, José Ignacio, nos dé pistas, ¿no?, qué hacemos, ¿no?, porque eh, surge todo esto, y más en un contexto en el que yo creo que a todos nos llama la atención, ¿no?, pues hace poco vimos ahí la famosa gala de los Óscares, en los que después de hacer unos minutos de silencio, ahí pues el silencio supongo que cada uno lo interpreta, pero el silencio no sirve para mucho, no uno hace algo en ese silencio, ¿no?, para la guerra, no. Pues estamos en plena eh, comienzo de la guerra ahí en, en Ucrania y unos minutos de silencio y poco después, pues uno de los presentadores, como bien sabemos, pues lanza unos ataques así un poco encriptados hacia eh, una de las personas que estaba ahí en la, en la, en la gala y pues ni corto ni perezoso pues uno resuelve ese tema pues a base de ofetadas. ¿no? Y dice, bueno, vamos, a ver, hemos hecho unos minutos de silencio para una guerra y luego aparece esto, no. Bueno, todo esto que nos pone de manifiesto, pues que, que el ser humano tiene un potencial enorme, pero al mismo tiempo muchas fragilidades. Y el libro lo que pretendía era, pues más que dar soluciones, porque evidentemente pues, sigue habiendo muchas incógnitas, muchos temas no resueltos, ...pues es plantearnos cuestiones, ¿no? ...hacernos pensar, esto es lo que a mí me gustaría... ...bueno, además de que uno pues compra el libro... ...que para eso hemos traído unos cuantos ejemplares... ...pero sobre todo pensar, vamos a intentar plantearnos... ...qué es lo que nos ofrece la sociedad... ...qué es lo que podría estar con, contribuyendo a esa salud mental... ...que todos de alguna manera pues aspiramos... ...qué cuestiones dentro de esa sociedad pues a lo mejor están interfiriendo... ...o están de alguna manera debilitando esa salud mental... Y al mismo tiempo, pues haciendo que esa sociedad sea menos sana. Y claro, pues esto nos tiene que llevar a bueno pues a, a tomar a lo mejor una serie de medidas. El libro como yo creo que algunos ya ha podido ver, pues abarca un abanico enorme de temas, ¿no? Quizá pues ahí pues nos hemos pasado, son 33 capítulos y cada uno pues literalmente de su padre y de su madre. Y además por profesionales muy distintos, algunos son del campo de la educación, pues aquí en psicología, pues María García tiene un libro, un capítulo espléndido que yo espero que diga algunas cosas sobre la acogida y sobre todo el papel del encuentro en esa acogida, ¿no? Que yo creo que da para muchos. Y que nos hará reflexionar sobre muchas cuestiones. Pero también abarcamos pues, eso, la dualidad entre la mente y el cerebro, si realmente pues, pues son dos cosas distintas, si todo parte de una de ellas, de la mente o del cerebro, eh, ¿qué significa eso? Porque, claro, pues uno puede pensar que las neuronas son capaces de mucho, pero son capaces de todo si son capaces de todo, a lo mejor son divinas, y si son divinas, pues entonces a lo mejor tendríamos que empezar a hacer una especie de religión de la neurona para pues alabar todas las grandezas que se supone que hace esa neurona, que es capaz de escribir, pues no sé, el Quijote, o pues eh, componer la novena sinfonía de Beethoven. ¿no? Con lo cual, pues hombre, ya se ve que el cerebro tiene mucho que, que decir, en fin, recuerdo que yo soy neurólogo y no estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero ya se ve que no es capaz de decirlo todo. ¿no? Y ahí nos planteamos pues, esa dimensión espiritual del ser humano y con todo lo que eso representa y toda una serie de cuestiones dentro de la sociedad, pues, las instituciones, eh, la cultura, pues, nuestra cultura, que la forjamos todos los que formamos parte del entorno en el que estamos y que además esa cultura nos forja. Con lo cual, pues estamos en una dinámica de retroactividad continua entre lo que nosotros hacemos y lo que la cultura, el entorno en el que estamos, pues hace con nosotros. ¿no? Ahí entran pues, todos los medios de comunicación, pues algunos nos han acercado mucho, pero paradójicamente algunos lo que han hecho es aislarnos todavía más. Hay un capítulo sobre la soledad que intenta pues explicar un fenómeno que tiene una vertiente negativa, pues sentirse solo, y otra vertiente positiva, que es querer estar solo. Bueno, pues eso también nos hace pensar, ¿no? Pues a veces necesitamos estar solo y otras veces nos sentimos solos, abandonados. ¿no? Hay una serie de capítulos también dedicados pues, a la familia, obviamente, ¿no? Porque es el contexto en el que nos forjamos y es un contexto pues podemos decir insustituible, aunque pues, muchas veces buscamos maneras de sustituirlo, ¿no? pero es un, con, un contexto insustituible que, que va labrando la manera de ser de cada uno y nos ayuda a vernos a nosotros mismos, nos ayuda a ver a los demás, cuál es la visión que tenemos de los demás, y nos ayuda a entender el mundo, cómo vemos el mundo en el que estamos. Claro, no es lo mismo los parámetros eh, que yo he aprendido desde pequeño, de qué es el mundo y quiénes son los demás y quién soy yo, pues de otros parámetros. ¿no? Si yo soy el rey del mambo, porque esto es lo que me han dicho en mi familia desde pequeñito, pues va a ser muy distinto de si tengo la sensación de que soy el último de la fila. ¿no? Y eso, pues, en gran medida, pues parte de ese contexto en el que yo he nacido, he visto hacer cosas, he aprendido de lo que he visto y lo he ido incorporando en mi propia vida. Bueno, luego hay una serie de capítulos que no voy a alargarme más para no comer más terreno aquí, pero sí los quiero apuntar al menos, ¿no? Pues hablamos de la culpa y del perdón, que esto también tiene. Pues yo creo que una trascendencia importante, ¿no? porque podemos estar negando la culpa y estar buscando culpables constantemente, que esto es lo que nos pasa en esta sociedad en la que vivimos. ¿no? Nadie se siente culpable, pero cuando hay algo que no va, pues hay que buscar algún culpable y si lo podemos fusilar al amanecer, mejor. Bueno, pues hay muchos muchos modos de fusilar al amanecer y los estamos viendo, ¿no? Hay personas que han quedado completamente descalificadas por algo que ni siquiera está aprobado, sencillamente está dicho en los medios de comunicación. Bueno, entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Quién es el que hace la justicia ahora mismo? ¿Los medios de comunicación? Bueno, no sé, hay una serie de preguntas que en el fondo, ¿qué hace? Pues eso nos altera. ...o nos consolida nuestra manera de entender el mundo, de verlo, de enfrentarnos a lo que tenemos por delante... ...y nuestra propia relación con los demás. ¿no? Por supuesto hay un capítulo sobre la muerte... Porque esta es la fragilidad más grande del ser humano. El ser humano no es inmortal, aunque hay algunos que pretenden la inmortalidad y la pretenden desde la materia. Con lo cual, pues no sé, fin. yo creo que el futuro que tienen es bastante pobre y limitado, ¿no? Porque la materia, al menos hasta el día de hoy, por propia definición, es temporal, ¿no? Pero bueno, la muerte, pues cómo me enfrento a la muerte, qué representa la muerte para mí y para las personas más cercanas a mí, cómo la vivo. ¿no? Y luego pues hay todo un capítulo enorme también sobre el sufrimiento, porque esto es algo que nos afecta constantemente. ¿no? Es decir, bueno, sufrir, sufrimos todos y por mucho que intentemos evitarlo, pues seguiremos sufriendo. Entonces le tengo que dar un sentido, no puedo estar mirando a otro lado, tengo que darle un sentido al sufrimiento. Y bueno, pues ya digo que el libro no pretende dar soluciones, pero sí pretende ayudar a reflexionar sobre estas cuestiones. Y ya por último, pues tenemos un conjunto de capítulos que ya son más clínicos, más centrados pues en problemáticas, podemos decir, de salud mental en relación a aspectos sociales. No entramos en otros temas que también podrían ser motivo de libro, pero aquí abordamos aquellas cuestiones que tienen implicaciones sociales en las que la sociedad de alguna manera contribuye a favor o en contra. Todo el apartado de las adicciones, tanto de sustancias como comportamentales, particularmente al sexo, que esto pues también nos daría para plantearnos muchísimas cuestiones. ¿no? Pues ¿Qué interés hay detrás de todo esto? ¿no? Hay alguien que se beneficia de que uno tenga adicción al sexo, quizá eso explica por qué tengo tanto bombardeo eh, en relación al, al sexo y banalizo la sexualidad para que de esa manera sea más asequible y parezca que tenga menos importancia lo que hago, bueno, pues son cuestiones que uno se tiene que plantear, ¿no? Y luego hay todo un apartado sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre las personalidades. Las personalidades, pues claro, no venimos hechos, nos vamos haciendo incluso pues a lo largo de toda nuestra vida. Pues esa es una tarea, hacernos o lamentablemente deshacernos. Y hay personas con modos de ser... Que pueden acercar mucho, pueden ayudar mucho, pueden enriquecer mucho y personas que son, pues como ahora está más o menos de moda decir, tóxicas, es decir, que deshacen, destruyen. Y bueno, pues qué hacemos, cómo manejamos eso, ¿No? Bueno, pues al final del libro, ya con esto acabo, pues hay un capítulo sobre el reto de vivir, que intenta recopilar más o menos todo lo que en el libro se pretende ir diciendo, aspectos particulares de la sociedad y cómo eso afecta en la salud y cómo es un indicador de la propia salud de la sociedad. Y en el fondo nos plantea el reto pues, de vivir. El reto de vivir en última instancia es darle un sentido a lo que uno hace, no dejarse vivir, sino vivir con una finalidad, con un sentido, con una meta, y eso lo tiene que descubrir cada uno, y ese es el reto, en el fondo, de, de la vida, no es que me vengan dadas las cosas, ni dejar de pensar en lo que hago en el día a día, sino ver que cada cosa que hago en el día a día, pues tiene una razón, un sentido, aunque a lo mejor no lo descubra de forma inmediata. Bueno, pues ya con esto creo que ya he hecho una pequeña presentación del libro y ahora, pues, María, no sé si nos puedes decir algo sobre tu capítulo o ya directamente le da pasar la, la palabra a José Ignacio. Le paso la palabra a José Ignacio, que ha venido desde Sevilla, ¿no? Nos cuenta luego, luego os cuento de mi, o me preguntáis y, y hablamos un poquito del capítulo. A ver, ¿se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues buenos días, eh... Lo primero, agradecer, pues eso, el venir de Sevilla y encantado, pues porque para mí es un placer y un orgullo el poder estar aquí. Eh, por eso agradezco a la universidad, la persona de María, y a Javier por el libro, porque el libro él es el artífice, él es el que verdaderamente se empeñó en sacarlo. Por cierto, ha dicho que quiere que lo compréis, pero es que no nos llevamos un euro, ¿eh? que lo sepáis. Es que estamos convencidos que es un libro muy bueno. Yo creo que sí. Todavía no me lo he leído entero porque es un libro denso, hay muchos, pero creo que hay capítulos francamente muy buenos, ¿no? Los que ha nombrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez dicho eso, yo voy a intentar pues, estar poco tiempo, pero como me conozco, pues cuando María vea que me alargo, me cortará y lo importante es las preguntas que vosotros queráis hacer, ¿vale? ¿Qué tengo que hablar yo? Bueno, pues lo que tengo que hablar en principio, pues yo creo que es algo que… a ver, ¿cómo lo digo? No voy a decir quién, pero entre nosotros hay un asesino. Es más, en esta mesa, voy a ser más claro, hay tres. Hay tres en esta mesa. ¿Por qué? Pues porque resulta que verdaderamente eh, todas las personas en potencia somos asesinos. Es cuando alguien dice que yo soy incapaz de matar una mosca. Digo, déjala que te moleste un, un par de horas. Y verás cómo la mosca cae al final. A ver, nosotros, y eso es lo que voy a intentar, voy a daros una buena y mala noticia. La mala ya os la he dado, ¿no? Que cualquiera podemos ser asesinos. La buena es que si queremos, ninguno lo vamos a hacer. Y eso es lo que le da mérito al asunto. Porque como el título del libro dice, frágiles, es que tenemos muchos condicionantes, pero muchísimos. Yo voy a decir desde el punto de vista de la perspectiva sistémica, que es la que yo manejo habitualmente, unos cuantos. Pero hay biológicos y hay también socioculturales, como ha apuntado Javier. Entonces, vamos a ello. Si, por supuesto, queréis interrumpirme, me paráis un segundo y hablamos. O sea, que por mí mejor así pienso, porque si no voy hablando sin pensar y eso no no suele ser bueno. Fijaos que entonces el primero eh, que voy a poner aquí a mí me gusta siempre eh, como hay gente que ha pensado por uno pues uno, yo ya me he hecho vago y me gusta ver qué dicen los demás, pues Telar de Chardin, que no sé si lo conocéis, pero bueno, el libro este es curioso, ¿no? es póstumo, se publicó después, pues la historia de su vida tiene sus complicaciones pero él hablaba, y os lo resumo por lo menos la idea de que el ser humano somos el culmen ¿no? Eso creo que estaremos todos de acuerdo digo yo, ¿vale? Somos el culmen pero tenemos un un problema, ¿no? Que podríamos pensar entonces que esto de la agresividad y la violencia no va con nosotros... ...porque después de tanto tiempo que hemos conseguido crecer, desarrollarnos... ...pues no, pues fíjense, digo de memoria, ¿no? En Estados Unidos cada 12 horas... <coughs> ...perdón, asesinan a alguien. ¿Nos parece normal eso? Es decir, cada 12 horas, dos al día. Por cierto, no hace falta irse a Estados Unidos, si quieren burradas y cosas graves en España mueren por suicidio cada… me parece que son tres o cuatro cada día, no, son once, cada dos horas y cuarto, perdón, se suicida alguien. De ahí la importancia de lo que dice Javier del sentido de la vida. O sabemos para qué estamos aquí, o podemos acabar cargándonos a la gente porque nos molestan, o quitándonos de en medio porque pensamos que no valemos. Entonces, bueno, pues… El fenómeno humano, a pesar de que es verdad que estamos arriba, hay cosas que, que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Hay, una, hay un, Fijaros, que esto es del año 50, justo cuando estaba empezando la sistémica, ¿no? lo que es la teoría sistémica y la aplicación en psicoterapia. Pues esto que estamos… es propio de la psicoterapia sistémica del siglo XXI. El universo tal como lo observamos es un producto conjunto del observado y el observador. Eso es lo que conozcan sistémicas saben a lo que nos referimos, pero lo que quiere decir entonces que las cosas no son tan fáciles, no es que digamos la agresividad está ahí, la violencia está ahí, sino que nosotros formamos parte de ella. Y eso es lo que, bueno, pues esas son las malas noticias, las buenas vamos a ir viéndolas poco a poco. Que cuando hablamos, siempre que se habla de algo hay que empezar a distinguir, ¿no? Un poco. que es la agresividad? Bueno, pues la agresividad podemos señalar que es algo como más biológico, más innato, más personal, ¿no? Pues una persona tiene una reacción agresiva. Pero la violencia Hablamos ya que es más social, más relacional, ya tiene que ver con el entorno, por eso se dice que las personas violentas, pues, pues los partidos de fútbol y tal, porque hay más gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? Bueno, pues ya que estamos aquí en Madrid, yo creo que conocen ustedes perfectamente lo que lo que les he puesto ahí, el monasterio del, del Escorial. Pues si lo queremos estudiar, se puede estudiar de dos maneras, bueno, se puede estudiar de muchas maneras, pero para poderlo podemos ver una foto o podemos hacer, por ejemplo, dos perspectivas, frontal y lateral, Ninguna será igual a la otra. Cuando estudiamos algo, desde distintos puntos de vista, no es que sean idénticos, pero deben ser complementarios, coherentes. ¿vale? Entonces, yo le voy a dar eh, una manera de acercarnos a este tema, que como, lógicamente ni en el capítulo ni aquí da tiempo a abarcar un tema tan grave, pero por lo menos para que picarles un poquito la curiosidad. ¿vale? Entonces, aquí... Otra persona de la que yo he aprendido mucho, no sé si lo conocen ustedes, el catedrático de psiquiatría, ya jubilado, el profesor José Manuel González Infante de Cádiz, eh, dio una conferencia muy buena sobre este tema en la Real Academia de Medicina de Cádiz. Y entonces él hablaba de dos paradigmas para entender este tema de agresividad y violencia. Y uno era el por qué se produce ...por qué ocurren estas cosas y para qué se, eh, suceden, ¿no? Entonces, en el primero, ¿a qué se refiere él? Pues se lo llama el paradigma agonístico... ...que es la comprensión relacional de la, nuestras actitudes... ...lógicamente, para alguien que le guste la sistémica... ...esto es el ABC... ...las cosas tienen un sentido en función del entorno, ¿no? Entonces, ¿aquí a qué nos referimos? Pues la agresividad es un mecanismo defensivo... ...no sé si le gusta a alguien... ...¿conoce a este buen amigo que tenemos ahí?... ¿Eh? Se llama Otsi, es una pista. Bueno, pues si van a Bolsano lo encuentran en el museo, momificado, porque es el primer asesino asesinado del que tenemos constancia. Asesino asesinado. ¿Por qué? ¿Cómo murió? Pues este es el hombre que encontraron en el Tirol, entre Austria e Italia, estaban peleándose de quién era, pero más o menos se lo quedan los italianos que siempre son más listos para estas cosas. Y lo tienen ahí en Bolsano. Y entonces resulta que murió de un flechazo en el hombro izquierdo. Y el tío tenía que ser, imagínense ustedes, porque murió en el suelo con el brazo izquierdo doblado y aguantado con uno y se congeló así. Cuando se lo encontraron, al cabo de, pues fíjense, 5.000 años, estaba todavía tumbado en el suelo, pero incorporado. Yo decía, pobrecito, no hay derecho. Qué buena gente es, ¿verdad que sí? Lo han matado por la espalda. Pero claro, analizaron las flechas que él llevaba y llevaba sangre de dos personas humanas. <risa> Vamos, quiero decir que a lo mejor no era tan santo, ¿vale? ...fue asesinado, pero él al menos había herido o matado a otros dos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la agresividad es un mecanismo lícito... ...tenemos que comer, tenemos que defender a nuestra familia... ...o tenemos que marcar el territorio, ¿no? ¿Vale? Eso sería agresividad. Paradigma agonístico, es lícito. Pero si buscamos otro paradigma, ¿para qué? ¿Para qué sirve? La agresividad sirve en el irenológico, Irene, paz, tal... ...que es, queremos lograr la paz. La violencia sirve para algo... ...con respecto a la paz... ...mire usted que entonces aquí tenemos una... ...la agresividad impide el bienestar... ¿no? ¿No? ...y la, la violencia entonces tiene que evitarse... ...no tiene ningún sentido... ...si queremos estar en paz... ...actuar violentamente... ...¿se entiende esto? ...pues si se entiende ya tenemos el lío montado... ...porque entonces tenemos dos paradigmas... ...que es para estudiar lo mismo... ...se acuerdan ustedes que hemos dicho que el escorial... ...se puede ver frontal, lateral, congruente... ...pero aquí tenemos un problema... ...que en un paradigma... ...resulta que en el agonístico... Puede ser una conducta adaptativa, uno puede ser violento defendiendo. A ver, si yo veo que están maltratando pues a un, a un niño o a una mujer o a un anciano, le están pegando en mi presencia y yo digo, no, yo soy pacífico, yo me quedo quieto. Hombre, ese pacifismo, yo creo que más que pacifismo es cobardía, porque no intervengo para defender a alguien que lo necesita, ¿vale? Paradigma agonístico, pero claro, si yo quiero estar en paz... Mmm, ...yo no puedo estar violentamente... ...claro que también me molesta a otro... ...puedo mirar hacia otro lado... ...pero ya tenemos aquí un problema... ...¿cuándo actúo para defender a alguien... ...o cuándo procuro estar zen? Mm, ...no sentir... ...y aquí ya entra algo que en el libro... ...Javier lo, el doctor... ...Cabañez lo ha nombrado... ...que es la libertad de la persona... ...al final las personas somos libres... ...por eso esta es la buena noticia... ...da igual los condicionantes que tengamos... ...si ustedes quieren ser buenas personas lo van a ser... ...seguro eso sí nos va a costar un poquito, como dice la gente, una miajita de esfuerzo, ¿vale? Entonces, en cada momento tiene que pasar por el lóbulo frontal nuestra actitud. Tenemos que actuar con violencia o por lo menos mmm, defender con agresividad o no, tenemos que ser quietos. Y eso, la mala noticia, otra más, le estoy dando muchas malas noticias, ¿eh? le he dicho a los asesinos, pues que esto va a durar toda la vida. Toda la vida van a tener que decidir cuál es su actitud. No vale decidir ahora para toda la vida, sino cada día tenemos que actualizar nuestra decisión. Vale, Pues una vez dicho esto, vamos a ver, alguien les podrá decir que esto está muy de moda, todos están los genes, no se preocupen ustedes, que esto está todo determinado. mire usted, esto, usted, el psicópata nace, bueno, yo soy de los que cuando me dicen eso, digo, pues yo creo que soy, puedo ser un poco psicópata si quiero, lo ¿no? hemos dicho, puedo matar a alguien, creo que el psicópata se hace, y les voy a decir, todavía a lo mejor no le, no le hace falta, pero si quieren hacer un hijo psicópata se lo voy a decir de aquí a un rato, cómo lograr tener un hijo psicópata, ¿vale?, Hombre, si lo quieren hacer, cuando, lo, esta vez lo, lo dije la primera vez en una charla, mi hijo que tenía entonces el pequeño, 12 años, dice, papá, papá, pero luego les dirás cómo hacerlo bien, ¿no? <risa> Digo, sí, sí, bueno, más o menos, ¿no? Eso es la epigenética, la epigenética es el estudio que hay, ¿no? De, de cómo conseguir eh, los genes se si activan o desactivan en función del entorno. Vamos a ver, fíjense dónde empieza. Goethe, ¿no? Dice, trata a un hombre como es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede y debe ser y será quien puede y debe ser. Es decir, esto es un proceso, esto no es una, eh, no es que uno nazca ya hecho, na, no nace nadie maduro. ¿no? Y esto le sirve a un filósofo nuestro muy español que es Ortega Gasset que dice el hombre, es decir, la persona ahora no hace falta, pero bueno, no es tanto un ser que consiste no tanto en lo que ya es sino en lo que puede llegar a ser. ¿Vale? Esto es un proceso y como tal proceso puede haber alteraciones en él mismo. Decíamos entonces ¿no? que si hablamos de la epigenética, hay autores como Adler, que le sonarán, aquí estoy en un torno de psicólogos, bueno pues los primeros cinco años son los que determinan, según Adler, acuérdense que Freud también decía algo parecido, ¿no? sobre todo en la infancia, eh, el estilo de vida de la persona, porque luego a partir de ahí va a ver la vida en función de lo que ha aprendido. Si yo he aprendido que la vida... Como decía Javier antes, pues es una comedia y en mi casa todo está bien, y que acá pues todo me lo tomo a chacota. Y si hay un problema, diga, no pasa nada, que salga el sol que era, me da igual. O si al revés, si mi vida es dramática desde el principio, he tenido que emigrar o he tenido problemas serios en familia o hay divorcios, pues entonces todo, todo, estaré siempre esperando el siguiente golpe. Esto lo decía Adler, pero de todas maneras hay mucha gente, no sé si conocen a Eric Erickson, que era amigo de la hija de Freud, para entendernos. Entonces, bueno, pues, Diana, no. ¿y entonces qué es lo que hacía? Pues él resulta que respetó las opiniones de papá Freud, y entonces ahí tienen unas etapas, ahí tienen lo que sería el ciclo vital de cualquiera de nosotros. Y en cada una de las etapas hay unas virtudes psicosociales que aprender, pero, ojo, eso sería lo bueno. Bueno, pues en la primera esperanza, fe, pues, por ejemplo, el primer año, que sería, él respetó las fases de Freud, la fase oral. Pues lógicamente, si el bebé no puede hacer otra cosa que esperar a que le atiendan, pues la virtud que tiene que conseguir es la esperanza en que me van a atender, la fe en que no me van a dejar solo, ¿vale? Pero puede haber una mala adaptación que es conseguir parcialmente, parcialmente, parte de eso. Y puedo pensar que todos son buenos, porque en mi casa todos han sido buenos, mi mamá ha sido muy buena, pues todo. Y a eso no, hay de todo, como en botica, hay gente que es buena o es mala. Y al revés, puede ser que no consiga nada que no consiga nada. Y entonces, ya digo, pues, la vida, todos son... Esto es el hombre, es un lobo para el hombre, ¿vale? Entonces, en un caso no consigo nada, en otro parcial me tiene, en el otro la virtud. Bueno, pues así con cada una de las etapas. ni les cuento para la agresividad y la violencia lo que puede ser la segunda, que sería la fase anal, en cuanto a una actitud violenta impulsiva o compulsiva, que es todavía peor. En la segunda, en la fase preescolar, cuando una persona aprende a ser cruel, ¿no?, o se queda inhibido y deja que las cosas Bueno, ahí lo tendrían, si con esto daría no para una clase, sino para un seminario, le pueden echar un vistazo, ¿no? Entonces, la primera parte sería. Las tres primeras serían hasta el complejo de Edipo, más o menos, luego viene la etapa escolar y luego ya viene la pubertad, con lo cual viene la siguiente etapa a partir de ahí. ¿no? Bueno, las siguientes, perdón, últimas etapas. Si alguien tiene interés, pues como esto lo decían en la facultad en mis tiempos, lo pueden encontrar en cualquier libro, no hace falta que tomen apuntes. <risa> lo tienen ahí. Venga, pues decíamos entonces, por resumir, que la epigenética explica las interacciones de los genes con los factores del entorno que hace que se activen o desactiven. La miopía, por cierto, yo soy miope. No me he traído las gafas porque ya tengo poquito y para cerca los miopes vemos mejor. Pero es que eso es lo que pasa: la miopía es multifactorial. En zonas urbanas, pues yo me he criado, aunque era un pueblo, pero en zona urbana, pues hay mayor probabilidad de ser miope porque te obligan desde pequeñito a leer. Pero afortunadamente en mi colegio tenía muchas zonas libres. ¿Por qué? Porque dos horas al día de juego al aire libre retrasa la aparición de la miopía lo tienen en el último de junio del año pasado de esta tal, bueno pues influye ¿no? fíjense que estamos hablando de la miopía, ni les cuento en qué otras cosas, cuál es el entorno entonces más influyente para aprender la libertad de las personas ¿cuál sería el entorno? bueno pues es que no, no hay duda, la familia por eso entonces no, no es conveniente aislar a la persona sino verla en su entorno ¿y qué es lo que entonces tenemos que, bueno pues, la familia es un sistema Aquí le, le presento yo al que ha sido mi maestro, que es el profesor Ortega Bebia de Sevilla, que ya está jubilado, aunque sigue todavía haciendo supervisiones y tal. Entonces el profesor Ortega, bueno, esta es una definición clásica. Sistema es un conjunto de elementos en el cual el cambio de uno altera al resto. Ahora mismo somos un sistema. Porque si cualquiera de ustedes se viene aquí, se pone encima de la mesa y se pone a dar un zapateado, pues los demás tenemos que... A lo mejor le damos palma, le arsa, mi mierda, cualquier cosa. O no, o, o le paramos, o no. Estamos interconectados ahora. ...cuando nos vayamos ya no... ...salvo que seamos familia... ...o seamos un equipo de fútbol... ...o seamos una universidad... ...compañeros de trabajo... ...compañeros de clase... ...que ahí entonces sí que puede haber... ...¿vale?... ...entonces decíamos que un sistema... ...estamos de alguna manera... ...la alteración de uno... Eh, ...altera al resto... ...bueno pues es que... ...la familia es un sistema... ...pero la familia tiene una serie... ...de, de funciones que hacer... ...¿cuáles son las básicas?... ...pues estará... Eh, ...Elisa Pérez... ...que ya no está con nosotros... ...pero que, de la que aprendí mucho... ...pues protección física... Tenemos que defender a los miembros de la familia, por eso decía que si yo me quedo quieto, ojo, eh, no es que sea pacífico, soy cobarde, tengo que defender a los más débiles. Tengo que transmitir una serie de valores, de ahí el sentido de la vida, tenemos que llegar a tener… ¿Para qué estamos aquí? Para evitar acabar suicidados, como por desgracia están ocurriendo en el rato este, de aquí a una hora se va a suicidar otro, ¿vale? Esto que estoy diciendo, procuro tomarlo, si quieren ustedes, con cierto humor, pero es una cosa muy seria la que estamos hablando. ¿Vale? y la, la tercera sería la consecución del desarrollo psicosocial algo parecido a lo que hace la universidad de soltarnos ¿para qué? para ganarnos la vida cuando yo llevaba seis años en la facultad de medicina y ya estaba a gusto y ya sabía cómo iba eso van y me echan a la calle pero es que eso se llama ser adulto, ser maduro y ser responsable entonces esa es la tercera el nacimiento de las personas vale fíjense que todo esto en el, en el problema que nosotros tenemos de la agresividad empiezan los problemas porque por un lado queremos conseguir y ser capaces de manejarnos adultamente, pero por otro lado tenemos un problema, esto de Eric Fromm, ¿no? Nos da miedo salir solos. Y entonces tenemos, pues estamos conflictuados entre querer ser responsable y al mismo tiempo querer seguir pues dependiendo de los demás. ¿no? Y entonces, pues pues si uno se cae, ¿no? Pues. pues resulta. O incluso en la guerra. Hay muchos heridos que a quién llaman mamá. ¿Por qué? Bueno, porque todos necesitamos de alguna manera a alguien. ...en quien nos sentimos vulnera Perdón, vulnerables. ¿Conocen Mafalda? ¿Se ve bien el chiste? ¿vale? Guille, el hermanito pequeño, llama a Mafalda, Mafalda llama a papá... ...y papá, ¿quién llama? Al socorrista. <risa> Todos necesitamos a alguien que de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues fíjense que entonces cuando estamos hablando de la familia... ...esto es de otro autor, de Borsormegi y a eh, ...lo que hablamos de la lealtad, que es como una serie... ...claro, hay cosas que yo he hecho... Pues por lealtad a la figura de mis padres, a los valores que me han transmitido. Claro, si yo mis padres son ladrones, pues mire usted, pues resulta que yo mi lealtad está con robar un poquito. Y si no soy un buen ladrón, pues estoy siendo desleal a mis padres. Aplíquenlo eso a cualquier otro tema y verán las complicaciones que hay. Hay un libro, eh, uno de los capítulos de acogida, pues a ver quién, quién tiene la autoridad para acoger, porque es complicado a ver qué valores le vamos a transmitir, aunque queramos o no, si vive con nosotros. ¿no? Vale, entonces... Y fíjense otro y que dice este Freimo, este era un terapeuta familiar norteamericano. La inadecuada adhesión a la familia de origen genera ambivalencia en pie de lograr la individuación. Ojo que la familia de origen tiene que ver con la individuación, tiene que ver con las actitudes de las personas. Es decir, si en una familia sale un premio Nobel, mire usted, ¿algo tendrá que ver la familia, sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Y si sale ya que el destripador, algo tendrá que ver la familia, ¿no? Vale. Pues aquí tienen un experimento, este yo creo que es de los clásicos, que por lo menos la facultad a mí me lo contaron, no sé, supongo que lo conocerán ya, el dejarlo. ¿Lo, ¿Lo conoce todo el mundo? ¿Hay alguien que no? Dice, no, el que, el que no lo... Ah, vale, valiente, <ríe> creía que iba a decir, el que no toca ya, yo no digo, muy valiente ha sido. Bueno, es muy simple, cogían, ahora me va a decir qué crueldad, cogían a macacos recién nacidos, los aislaban de la madre y les ponían dos maniquíes, que como los veis ahí, uno con, con leche, con alimento y otro con pelito. ¿Hacia dónde se va el macaco? Ah, sí señor, al del pelito. Cuando tenía mucha hambre, el pobre hacía así, daba un chupetón al biberón, pero se volvía. Porque nuestra necesidad básica, ¿no? aunque parezca increíble, no es el alimento. Es el sentirnos protegidos, ¿vale? Antes que lo otro. Fíjense que entonces esto, que vale para los monitos, pues tiene que ver con nosotros, ¿no? Ojo que lo que vivamos, como nos hayan atendido en nuestra familia... Mm, mm, mm. vamos a actuar luego. Pero hay, hay más, ¿no? Aquí tienen otro experimento que no sé si lo conocen también, el de la presión social de Ash. Este también es muy simple. Normalmente todo esto se consiguen, no voy a querer asustarles, de estudiantes de psicología que quieren. Vale, pues sí, se apuntan porque les daban en los periódicos, les daban. Se necesita voluntario, como daban un dinerito para los experimentos, pues allá que vamos todos cuando somos estudiantes, lo que queremos. Y entonces, esto era muy simple, llega uno, contestan, para un experimento sobre la percepción. Y entonces van allí y les dicen, pues eso, imagínense, llegas tú y te encuentras a otros seis o siete allí puestos, ¿no? Venga, muy bien, venga, pues, esto es como lo... Venga, ¿cuál es la parecida? Tienen que señalar cuál es la parecida. ¿Cuál dirían ustedes? Pues la en medio, ¿no? Vale, al principio va muy bien. Lo que no sé yo, o lo que no sabe la persona que ha contestado el anuncio, es que el resto de los aparentemente compañeros son parte del experimento, están con el experimentador y llega un momento en el cual, de pronto, en vez de señalar la correcta, señalan todos... ...la misma incorrecta. Entonces la primera vez uno dice... Ah, ...sonríe nervioso... Y dice, bueno". ...pero cuando pasa dos o tres veces... ...¿qué hace la persona? Bueno, la compañera... ...tú lo puedes seguir haciendo porque lo has hecho bien... ...has sido valiente y has tirado para adelante... ...pero normalmente... ...un tercio de personas... ...son las que cambian de criterio... ...y responden... ...aunque sepan que es mal... ...la que dicen los otros... ...para no diferenciarse mucho y que no... ¿A cambio de qué? De que se ponen nerviosos, ansiedad. ¿Qué me pasa? Estoy, Me estoy mareando. ¡Ay, no puedo, no puedo! ¿vale? Fíjense que entonces nadie le ha puesto una pistola en el pecho, pero esto es así. La presión social es tan sutil que simplemente con una actuación sin que me digan nada yo la siento. Hay más experimentos. ¿eh? Fíjense que esta es la experiencia que hicieron con niños preescolares, guardería para abuelitos en mi tiempo, en los cuales cogieron un colegio, lo dividieron en dos clases. ...y simplemente era muy simple... ...al azar, con lo cual la muestra es homogénea... ...pusieron uno con educación... ...digamos, tradicional... lo blanco blanco lo negro negro ...que quiere jugar con el tanque... ...pues juega con el tanque, con una pistola... ...pero tú eres el cherry mata a los malos, lo que tú quieras... ...y en el otro lado... ...permisiva, progresiva, sin juguetes bélicos... ...la única prohibición era no juguetes bélicos... ...ni nada de esto... ...¿cuál cree usted, esto de los años 60... ...¿qué esperaban encontrar los experimentadores?... ¿Cuáles pensan, piensan que va a ir mejor? Pues para sorpresa de los experimentadores, lo mejor es la tradicional. Es mejor en varias cosas. Había menos agresividad. Había peleas, como en todos los niños. Pero, por ejemplo, en el caso de la tra educación tradicional en el grupo no había mujeres agresivas, o niñas, perdón, agresivas. En el otro sí, niños y niñas. Socializaban mejor lo del grupo tradicional, porque no solamente iban tres, cuatro, cinco, hacían grupos, equipos, ahora tú eres mi amigo, ahora no, mientras que en el otro solamente iban por parejas. Y ojo, con mucho cuidado con los otros, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna manera, dice la, la experimentadora, que no era precisamente lo que ella esperaba encontrar, que parecían más felices cuando las cosas son claras y el chocolate es peso. ¿Le suena algo de esto en la, en la sociedad actual cuando lo que nos dicen es que no podemos jugar con tanques, que no podemos...? Claro, es que los otros, los pobres niños, que no les ponían pistola, cogían el Lego, hacían una pistola y decían pum, pum. Y si lo relacionamos esto con la agresividad agonística, nosotros tenemos que aprender a manejar la agresividad, porque si no, estallamos en violencia. Esta es mi interpretación, ella no lo dijo así, pero yo se lo digo. Vale, Vamos a coger otro experimento. Este también le sonará al de Milgram. Este también contestaron al periódico y tal. Y aquí, curiosamente, el experimentador nos dijeron, esto es para ver el aprendizaje y memoria. Cada vez que falles... Eh, le explican, tú eres el que ha contestado y es como si fuera el profe, le tienes que dar una descarga eléctrica, no pasa nada porque mira, le dan al principio hay una, un rango en el cual no pasa nada es cosquillita, si pasas de aquí si pasas de aquí esto sí que es peligroso y puede ser mortal puedes matar a alguien, pero bueno, hay un rango enorme ¿se entiende lo que estoy diciendo? y entonces tú eres el que da las descargas y el profesor está a tu lado en Milgram, y en el otro lado era un actor, que al principio contesta bien, pero empieza a fallar y entonces tienes que darle cada vez un poquito más. Es la regla del juego. Si te equivocas, le das más. Y llega un momento en el cual le puedes dar descargas mortales. ¿Cuánta gente creen ustedes que tanto por ciento puede dar descargas mortales en este experimento? Venga, seamos valientes. 30 Treinta. 30. ¿Alguien, ¿Alguien da más? los psiquiatras que somos tan listos y tan, oh, por favor un 1% porque los psicópatas son más o menos uh, esto si acaso, 2% ¿saben cuánto? venga, vamos allá este es el experimento Milgram lo único que decía mientras el otro le daba estaba detrás del otro y le decía, siga que es el experimento no es lo único que le decía en Estados Unidos dieron 62% eso casi 2 de cada 3 a ver ¿Cuántos psicópatas hay? ¿Hay dos de cada tres? Por Dios, por Dios. Hay bueno, gente dice, no, estos son los imperialistas yanquis, que son todos igual. <risa> estos son, eh, aquí en Europa, nosotros sí. ¿Cuántos hicieron en Italia, en África, en otro sitio? ¿Cuántos les calculan ustedes? ¿Quién se moja? <risa> sí, sí, tú eres más optimista. 85%. <risa> 85% llegaron a dar descargas supuestamente mortales digo supuestamente porque una vez se me echó una ¡Ay! asesino, digo, no, no, hombre, que no, que, que, que no eran que, que era el experimento era solamente, ellos no lo sabían vale, pero era un experimento inocuo vale. pero dicen, bueno, es que esto está anticuado entonces de los años 60 esto ya está más que pasado sí, sí, lo repitieron, ¿dónde? en Francia, en el juego de la muerte en el 2009, con los mismos resultados en este caso la presentadora lo único que decía al lado del, del otro, siga es la lógica del juego, eso sí, un poco era más seria que un ajo, se ponía allí muy serio pero es lo único que decía siga y la persona, en vez de pararse seguía dando, fíjense que la última que va a aparecer ahí acaba de matar a alguien cuando se da cuenta que la ha matado, no le decía que, sino, siga entonces, hay gente que se para. Hmm. Ya hemos visto que, por ejemplo, si son 85, hay 15 de cada 100, uno de cada 10 o uno o dos, que no van a dar. Pero el resto, ojo, así entendemos un poquito qué pasó en la Segunda Guerra Mundial... ...con los campos, con los nazis... Con... Bueno, ...algo de eso vamos a hablar si nos da tiempo... ...porque yo estoy ya mirando María... ...se me va a decir cómo vamos... Diez pues ...10 minutillos, sí. minutillos, venga, vamos a intentar... ...si no da tiempo, bueno, pues se lo leen en el libro... ...aunque hay una parte que no he puesto en el libro... ...que tiene que ver con el perdón, esa no la he puesto... ...pero me parecía que, que ya que hablamos de agresividad... ...pero bueno, si no da tiempo, no da tiempo... ...fíjese que entonces para trabajar, esto es de Jay Haley... ...que era un psicoterapeuta también... ...bueno, en principio era un estudiante de comunicación... ...se fue con Milton Erickson... ...y aprendió de Milton Erickson y luego... Hizo, tiene varios libros sobre Milton Edison y sobre... Entonces, lo que te dice que no se puede trabajar con un adolescente violento sin trabajar ¿con quién? Con la familia. Mire, usted la sistémica tiene estas cosas que si entendemos mejor el conjunto, en vez de curar un sarampión grano a grano, lo que hacemos es que curamos la enfermedad. Pues vamos a atender, a ayudar a toda la familia en vez de por separado, ¿vale? Y si quieren más experimentos, no me quiero alargar mucho, pero este lo conocen, el de la Universidad de Stanford, otra vez ponen anuncio, otra vez estudiantes de psicología, normalmente que eran los que estaban, se le, uy, perdón, se leían los anuncios, contestan, y entonces este dice, es muy simple, los dividimos en dos grupos, policías y, ladro, y presos, y ahora entonces los soltamos, además, lo hicieron muy realista por la mañana, fueron a las casas, los detuvieron, los esposaron, los llevaron, acuérdense que era un experimento en el cual lo primero que hace cualquier experimentador es descartar los que tienen patología previa, ¿Vale? Los que tienen cualquier trastorno, esos no van a entrar. Son estudiantes normales, son personas normales. Iban a estudiar eh, durante dos semanas el experimento. Pagaban, no sé si, eh, 50 dólares cada día o yo qué sé, un dinerillo, para un estudiante está muy bien. ¿Qué pasó? ¿14 días? No, a los seis días se suspendió. Entre otras cosas vino la novia de Zimbardo y le dijo, pero qué le haces a esto porque la violencia de los supuestos policías sobre los carcelarios, sobre los presos, era tan que lo tuvieron que parar. Dice, esto se nos va de las manos. Fíjese que entonces lo que estamos diciendo, que el entorno influye en la violencia, sí o no. Estos eran todos iguales, podía haberte tocado policía o te podía haber tocado eh, preso. Y aquí les voy a dar esto es lo que mi hijo me decía, papá, explícale luego cómo hacerlo bien, por favor. Porque si quieren tener un psicópata no tienen que esperar que les nazca. Les voy a dar en unos pasos, que no es mío, de Goldberg, un psicoanalista, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con alguien? Humíllenlo. Humillar es una buena cosa para empezar a crear psicópatas. Cuando ya se sienta humillado, una vez solo, en absoluto, varias veces, no, muchas veces, tienes que inculcarle que él no vale para nada, que él, que él es un negado. Por eso cuando oigan a alguien decir, ¿qué niño más malo? No, no, será curioso, travieso, eh, lo que tú quieras, pero malo no es. Si un niño es algo, es siempre bueno, ¿vale? Curioso, ¿vale? Se le inculca la identidad mala. Y entonces el niño, fíjese que estas dos cosas, todavía el niño no ha hecho nada, es la familia la que está. Pero viene ahora, el niño empieza a pensar, oye, pues yo no puedo estar equivocado, ¿será que entonces esto es así? Y empieza a justificar y en el cuarto empieza a imaginar cómo hacerlo y en el quinto hace la atrocidad, ¿vale? ...las dos primeras no son del niño... ...lo digo porque es muy cómodo decir... ...no, es que cada uno es... Eh, ...sí, sí, somos responsables... ...no digo que no, pero alguna responsabilidad tenemos también... respecto a los demás, ¿vale? Venga, pues vamos a poner entonces... ...aquí tenemos la directora, la doctora... Eh, ...¿cómo se llama? Svart, ¿no? ...y te dice, mire usted... ...entonces, si, si hay alguien que le hacen estas cosas... ...pues, y está enfadado... ...el enfado crónico, te provoca esto lo sabemos... ...fly fight, ¿no? lucha huida... ...y esto resulta que genera a nivel médico muchos problemas... Cardíacos, de tensión arterial, de autoinmunes, vale... ...entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí nos dice otra, otra esta psicóloga, Bluma, Zeigarnik... ...que dijo muchas cosas, de las cuales yo la única que la conozco... ...es por esto, por el efecto Zeigarnik, que es muy simple... ...el efecto Zeigarnik dice, a ver si vio a los camareros que hacen una comanda... ...se acuerdan de la comanda y luego resulta que olvidan y van a otro, ...y ella dijo, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo se acuerdan...? Entonces se dio cuenta que las tareas sin acabar del camarero las recordaba, que en cuanto había acabado la tarea se olvidaba. Simple, ¿verdad? Es como el huevo de Colón, pero hay que fijarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tendemos a dejar las tareas cerradas. Por cierto, eh, se puede hacer muchas tareas, no? Eh, se puede manipular mucho a las personas de ahí los de frágiles. ¿Quieren ustedes oír algo que no existe? Les voy a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Algo que no existe lo van a oír. ¿De acuerdo? ¿Oyen esto? ¿Lo oyen? Sí que se oye, ¿verdad? Pues van a oír luego dos golpes sin que yo los dé. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Este no vale. ¿Lo han oído? ¿Vale? Tendemos a acabar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, bueno, en la película Roger Rabbit, este era el truco para coger a los divus. No sé si se acuerdan, los que ya la han visto, ya antiguas, pero bueno. Entonces, vamos a ver quiere decir que entonces si tenemos problemas en la vida si alguien nos ha agredido, todos tenemos heridas todos hemos sido maltratados todo, perdón, todos hemos maltratado a alguien alguna vez por cierto, pues si seguimos el código de Amurabi, ojo por ojo, diente por diente ¿qué es lo que nos va a pasar? pues que al final, como decía Gandhi, acabaremos ciegos ¿no? ahí tienen un montón de películas o de novelas que todas hablan de venganza ¿de acuerdo? Esta, yo les voy a recomendar una simplemente por ponerla no sé si la han visto, Múnich pues los que no la hayan visto que la vean, sin niños, por favor, ya somos adultos, ¿vale? Porque se ve a dónde conduce la venganza, ¿no? Esto es lo de los palestinos que asesinaron a los atletas israelíes en Múnich y Israel mandó la operación Ira de Dios y se fue cargando luego, ojo por ojo, diente por diente, a todos los que habían tenido algo que ver. Y uno de los asesinos, es la historia de uno de los asesinos del grupo israelí, ¿cómo, cómo lo vivió, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna manera, volviendo a nuestra doctora, hay dos maneras de acabar. Algo, si me han hecho daño me vengo, pero ya estamos viendo que da mal resultado. Y la otra es perdonar. Esta me meto en el capítulo, que no era el mío, pero bueno, por lo menos. Esto mejora la tensión arterial, el sueño, eh, disminuye el dolor, baja el... Pero es que está estudiado, no es que lo digan. No, mire usted que es que está estudiado, que se hace. Y además se correlaciona normalmente. Si uno perdona más, resulta que está mejor al cabo de los años. Pues lo que ustedes quieran, pueden elegir. ¿Vale? Les voy a poner un par de ejemplos simplemente para ir terminando. Entonces, no sé si conocen este libro que se llama El Ferroviario, eh, la película en inglés igual, pero en España el libro se llama eh, El Ferroviario y la película Un Largo Viaje. Es un caso real de la Segunda Guerra Mundial. Saben ustedes que allí cogieron prisioneros los japoneses y el, el puente sobre el río Kwai, que era más antigua, que unos sirvaban construyendo un puente, está el mismo sitio. Era un campo de concentración, el más grande de la, de la Segunda Guerra Mundial, donde el segundo número de muertes, porque lo que cogieron a 60.000 prisioneros y los pusieron a trabajar a destajo en la selva y se murieron más de 15.000, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, pues esta película trata de un caso real en el cual un japonés tortura a un soldado inglés. ¿vale? ¿Qué creen que pasa al cabo de los años? Pues al cabo de los años el soldado va, han hecho una especie de parque, o por lo menos de recreación del campo de concentración, y ¿saben a quién se encuentra allí de guarda del parque? Al que le torturó. ¿Qué harían ustedes? Al que le ha torturado. Que no es que mire usted que le ha dicho palmadita, al que le hizo daño. Bueno, pues resulta, ahí los tienen. Al final, ¿qué hicieron? Ay, perdón, que le he dado antes de tiempo. Le perdonó y dijo, en algún momento hay que dejar de odiar. Pero no crean que es un caso, esto al cabo de los 20, 30, 40 años. Hay otro caso, también de la Segunda Guerra Mundial. Estos son unos bombarderos americanos que van a bombardear en Alemania y le pegan allí cuatro bombazos a la fábrica y cuando vuelven, vuelven, pues que resulta que le han pegado también los antiaéreos, los otro, y vienen ya el avión, pues, y se ve ya, que no tenían, había muerto el, el artillero, el piloto desmayado, pues tal, y cuando de pronto vuelve en sí, ¿qué se encuentra el piloto? Se encuentra con un caza alemán al lado. Acababan ellos de bombardear. ¿Y qué hace el caza alemán? Cuando el otro ve que el, el piloto alemán le dice algo, le hace gestos, ¿y qué es lo que ocurre? Pues le acompaña hasta que se va. Y el piloto se va. ¿Por qué no le derribó? Es lo que se preguntaba el, el piloto americano. ¿Por qué no le derribó? Entonces se quedó años con eso. Acuérdense del efecto C. Garnick. ¿Esto por, ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Vale? Y entonces bus puso un, incluso un anuncio. Busco a quien me salvó la vida y explico. ¿no? Y contestó a alguien desde Vancouver, Canadá. Contestó el piloto y le dio, claro, porque uno puede decir sí o yo, no, no, le dio datos. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Se encontraron y fueron amigos. ¿Y por qué le perdonó? Porque fíjense que hasta en una guerra él había servido con Redel, que era un teniente que era alemán, y le enseñó que en la guerra hay que mantener el honor. Tú no puedes asesinar a alguien que no es una amenaza. En una guerra tú estás luch perdón, luchando y puede que sí, pero si él o yo ya estaban vencidos, pues resulta... ...que le perdonó... ...porque no podía defenderse... ...esto del perdón entonces tiene algún... ...pues sí, hay una otra película que le recomiendo... ...de Cotelo, que trata del perdón... ...si no la han visto... ...y por ir terminando ya entonces... ...se puede perdonar hasta en seis pasos... ...esto te lo dice de nuevo nuestra doctora... ...del Johns Hopkins... ...y te dice, primero... ...piensa, a ver, ¿qué es lo que ha pasado?... ...segundo... ...a ver, el otro por qué actúa así... ...¿por qué bombardea a la fábrica?... ...pues porque es su trabajo, mire usted... ...es su trabajo y, y él tiene que bombardear, ¿vale?... Entonces, entendernos, justificar. Yo no justifico el bombardeo, pero entiendo por qué lo ha hecho. Y ahora entonces digo: Pues mira, pues te perdono, porque al cabo estamos los dos aquí trabajando. Vale, el cuatro. Y no esperes nada, no esperes que el otro te diga: ¡Ay, gracias, gracias! No, no, no. Y si ya lo has decidido, dile a los demás: Oye, le voy a perdonar porque esto ya es definitivo. Y luego perdónate a ti. No lo personalices, déjalo ya atrás. Vale, fíjate que esto es lo que dice ella, y con eso ustedes, si lo hacen, van a vivir mejor. Por Este autor lo conocen. Luis, si le pongo esto ahí, el problema del dolor, me dicen que no. Me cachéis en la mar. Y si le pongo los cuatro amores, me dicen que no. Sí. Ah, sí. ¿Quién lo conoce? Ah, algunos sí. Y si le pongo este, este es muy divertido. Por favor, léanselo. Cartas del diablo a su sobrino. Pero para que se queden todos tranquilos, todos conocéis a Luis. Lo que pasa es que no lo sabéis. Clifford Staples, Luis. ¿A qué habéis visto Narnia? ¡Eh! Narnia no, me caché la mar. No, no la habéis visto. Ah, visto como sí. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es que es lo que él dice. Que si uno quiere cerrar algo, mejor con el bien que no con el mal. Mejor con el perdón que no con la venganza. Y por lo demás yo creo que... ¿Está bien? ¿Los diez minutos? Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿vale? Ahora si quieren preguntas, pues por mí, a Javier, a María. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, queréis... Eh hacer alguna, no sé, micrófonos. Igual no hacen ni falta, ¿eh? O sea, digo porque se escuche. A ver, eh, sí, yo os puedo contar a lo mejor un poquito cómo surgió el, el capítulo, surgió por culpa de Javier, pero la inquietud no, ¿no? Eh, nosotros nos estamos haciendo familia de acogida por la Comunidad de Madrid y mm, estamos ya al final del proceso. En junio nos darán o no la idoneidad, ¿no? Y en, en noviembre, cuando echamos la solicitud, teníamos que subir un certificado médico. Entonces yo se lo pedí a Javier, que no me aceptaron a propósito, porque se me lo tuvo que hacer la de la Seguridad Social. Pero bueno, entonces a raíz de ahí me pidió si me veía escribiendo un capítulo sobre la acogida. ¿no? Yo acababa de acabar el, ma el Máster de Acompañamiento Educativo aquí en la universidad, y, y entonces visualicé eh, algo que todavía apenas conocía, porque estábamos, eso habíamos echado la solicitud, o sea, ni siquiera habíamos tenido ninguna entrevista ni nada, pero bueno, eh, pero relacioné el acoger a un niño que no es tuyo, que no es mm, tuyo biológico, ¿no? un niño necesitado eh, en tu familia, con... A acompañar a, esa, a ese niño, ¿no? Entonces nuestra um, inquietud y motivación principal por presentarnos como familia de acogida surgió en el confinamiento, cuando eh, veíamos ¿no? en las noticias cómo muchos niños eh, y nos imaginábamos ¿no? cómo lo deberían de estar pasando, ya simplemente lo mal que lo pasaron en sus familias normales sin problemas, vamos, eh, por el hecho de estar confinados, decíamos, o sea, los que estén en situaciones conflictivas de abandono, de violencia, ¿no? Eh, tanto tiempo pues, eh, pues eso que no, no surgió de ahí la motivación bueno, el caso es que el, no sé qué contaros del libro, la verdad o sea, del capítulo pero eh, nos, no sé pienso que acoger a un, a un niño en, en el seno de tu familia cuando no lo has parido tú, no, cuando no es tuyo biológico eh, o sea que uno de los objetivos es lo planteamos lo planteaba como eh, o sea no pretender el solucionar los problemas y y, y, la, y, la, y el vaciar la mochila ni cargar con la mochila que lleva ese niño que trae ¿no? de sus experiencias vividas en su durante pues su infancia o los años que haya estado en casa no eh, las heridas sufridas pues porque haya podido ser eh, pues, un niño que haya sido eh, fruto pues de eso de, de violencia no en casa o de mmm, abandono no también pues por no haber porque sus padres no hayan podido suplir o haberle dado pues lo mínimo imprescindible no para, para poderse desarrollar bien desde comida hasta cariño no pues todo esto entonces o sea nuestra misi la misión de la familia en el, y de acompañar en el, en el acogimiento es eso o sea, no, no pretender solucionar eh, esos problemas sino acompañar a ese niño acogiéndole tal cual es eh, con eso que él trae y ayudarle a través de lo que tú le puedes dar, que en el fondo es tu cariño, tu, pues, tus valores, ¿no? o sea, en realidad eh, la educación que le puedas aportar y el estar ahí para él, que pueda ir él mmm, curando esas heridas ¿no? y, y entendiendo poquito a poco dentro de su capacidad el porqué de, de la actuación de sus padres e ir aceptando y acogiendo eso. ¿Cómo de fácil será eso? Me imagino que complicado y, mmm, y, o sea, una cosa es escribirlo, luego cuando lo leía, después digo: madre mía, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Pero bueno, eh, un poco así. O Esa es un poco la idea. No sé qué más cosas contaros de esto. Bueno, la idea del capítulo precisamente era esto, ¿no? o sea, es en un libro que trata de la fragilidad y poniendo de manifiesto que hay situaciones que son extremadamente frágiles, ¿no? un niño puede estar abandonado, puede estar sufriendo pues, unas situaciones de, de, de violencia, de modalidades muy distintas, pues ...encontrar una solución, una fortaleza, que en este caso pues sería esa familia acogida... ...y de algún modo pues poner de manifiesto pues a lo largo de los distintos capítulos... ...que gran parte de esa fragilidad se compensa y se sustituye con la ayuda de los demás. O sea que los demás muchas veces son los que apoyan pues nuestras debilidades... ...nos ayudan a crecer en aquello que no somos capaces... Y si entre todos pues, nos apoyamos, pues en gran medida pues, la fragilidad pues, empieza a, a desaparecer. Y pues, en, en relación a la salud mental, pues muchas cosas pues, también se pueden o prevenir o se pueden curar, ¿no? Que es un poco lo que comentaba también José Ignacio, ¿no? Pues la culpa, ¿no? Pues es que esto nos llevaría lejísimos, ¿no? Pero claro, hay muchas situaciones en las que uno eh, identifica culpables y se siente eh, dañado y por tanto hay un culpable de, de aquello, ¿no? si eso no lo resuelvo de alguna manera y la solución más definitiva pues acaba siendo el perdón pero claro, para eso tengo, tengo que entender que, que lo que estoy haciendo es un don gratuito a una persona y no a una institución o a un ente abstracto, sino que tengo que ver la grandeza que hay en esa persona a pesar de lo que me ha hecho ¿no? cosa que, en fin, yo creo que por eso me, me parece que, el, que, el, que la idea de fondo de todo lo que estamos hablando aquí es que a uno le ayude a reflexionar y ahondar más en, en bueno, pues lo que la sociedad nos depara y cómo nosotros respondemos ante ese contexto social en el que nos movemos. Yo quería decirle a María, se lo he dicho antes en privado, pero bueno, hay una, creo que era Harman el que decía que la soledad engendra patología, quiero recordar, y más más lo me parece que era que el que decía que el terapeuta lo que hace es poner relaciones buenas donde ha habido relaciones malas. Y es que la definición que María hace de la familia de acogida para mí, se lo he dicho, es la mejor definición de psicoterapia que he visto en mucho tiempo. Porque lo que te dice es precisamente eso, no pretende sustituir a la familia, sino ayudarle a reconciliarse con su historia y su pasado. Enhorabuena, yo me ha encantado, se lo, te lo tenía que decir. Gracias. Eh, una cosa que también eh, nos, o sea, me planteaba ¿no? cuando escribía, eh, que aprendemos por mimesis, o sea, el aprendizaje por mimesis está ahí, ¿no? entonces lo comentabas tú también al principio, en, en tu charla no no esto exactamente pero si tú al niño a un niño no pues eh, le das otro modelo de, de familia de aprendizaje y de actuación no él luego pues puede comparar y, y el día de mañana elegir uno de ellos no y decir bueno pues yo para eh, para mi vida en ¿no? y para mi familia cuando ya sea adulto no o sea quiero este modelo de de, de, de familia este modelo de de convivencia, ¿no? De, Entonces, o sea, es como aportar un pequeño granito de, de arena ¿no? en, en todo este, o sea, en la sociedad. Cuando la gente nos pregunta es que está sí. todo tan claro o que no se atreven. <risa> yo puedo abrir el fuego. Eh, yo no soy de la Universidad de Francisco de Vitoria, soy el, el que se ha encargado de imprimir el libro que ha escrito Javier y vosotros. <ríe> trabajo en Ediciones Real, eh, el reto de vivir... Mmm, tengo un neurólogo que, aparte de la amistad que guardo con Javier, que es de largos años, un neurólogo que dice que vivir, vivir, es, vivir es muy difícil. Vivir es que es muy difícil. La gente llega a la consulta con problemas matrimoniales, de depresión, de ansiedad... Y la respuesta que él da, que también la da el doctor Cabañez, es que vivir es muy difícil. Hemos hablado de la culpa, del perdón. Perdono y me encuentro mejor perdonando. Voy al gimnasio y procuro vivir una vida sana. Deporte, ocho horas de sueño, seis de la mañana en el gimnasio, alimentos adecuados, comida sana. Me encuentro mejor. <coughs> Cuido a los demás porque me encuentro mejor. Perdono porque me encuentro mejor, procuro no fomentar actitudes asesinas, porque según las voy fomentando, eh, me encuentro peor. Entonces, ¿realmente hasta qué punto tiene su propia patología este centrarse en uno mismo como criterio de toda mi salud? Esto es un poco la preocupación, porque es verdad que en la sociedad actual tengo la impresión de que hay mucho consejo médico y psiquiátrico y psicológico, bueno, que creo que es... Bueno, es mejor que su contrario, ¿no? En el sentido de que busca ser mejor, pero busco ser mejor para yo encontrarme mejor. Es decir, en el momento en el que ya no me encuentre tan bien, mmm, ya se acaba todo el criterio de mejora personal porque ya no me sirve, porque es más fuerte el reclamo contrario. No sé si me, no sé si me he conseguido explicar. O sea... Mmm, Sí, vamos a ver, yo igual también teníamos otra respuesta, ¿no? Pero, pero efectivamente que este es el, el patrón actual, o sea, el ser humano pues tiene una bondad natural, ¿no? Y de entrada no somos ninguno malos, ¿no? Y no buscamos hacer las cosas mal ni, ni hacer daño a los demás, ¿no? Sino que justo lo que buscamos y con eso encontramos también esa satisfacción, pues hacer el bien, ¿no? Y, y la sociedad actual pues ha pasado, pues, esto en fin, es un, una historia de la humanidad, ¿no? pues de, de poner a Dios en el centro de todo y hacerlo todo pues en función de un Dios teocéntrico a un planteamiento más antropocéntrico, lo importante es la humanidad ¿eh? y vamos a hacer cosas por la humanidad y ahora estamos en una época egocéntrica, o sea, lo importante soy yo. Eh, hombre, si todos buscamos nuestra importancia, pues a lo mejor conseguimos que nos salpique a los demás, pero esto es un reduccionismo progresivo y además es confundir algo que es transitorio, porque estar es transitorio, estar bien, esto es una de las grandes, eh, podemos decir, Mm, eh, eh, poderes de la lengua castellana ¿no? que distinguimos entre ser y estar ¿no? eh, estar bien es algo transitorio no dura para siempre no es eterno y depende de lo que pase ¿no? pero claro, lo que buscamos no es estar bien o eso es lo que tendremos que no buscarlo estar bien, ¿no? estar bien conmigo mismo sino ser buenos ser bien no está bien dicho ¿no? sino ser buenos ¿no? Y por eso también el libro trata de una dimensión que es importante no olvidar, porque claro, desde la perspectiva más egocéntrica, pues se, se, se acaba todo pues agotando en uno mismo, ¿no? que es la parte biológica, la parte psicológica y el contexto en el que me muevo. Pero es que hay una cuarta dimensión, el ser humano, que uno no la puede negar, puede olvidarse de ella, pero no la puede negar, que es la dimensión trascendente. La dimensión trascendente que significa salir de sí mismo. Es decir, salir de mi mundo, de mi visión de las cosas, de mi interés, aunque sea todo bueno. Y muchas veces renunciar a estar bien por ser una buena persona. Esto pues nos llevaría muy lejos, pero claro, son ejemplos de toda la vida. O sea, cualquier madre pues lo que está haciendo constantemente es eso, es ser una buena madre, que muchas veces es muy distinto de estar bien. Bueno, esto no sé si da pistas, pero claro, la única manera de entender esto es la trascendencia, es decir, salir de mi mundo, de mi visión de las cosas, que al final se acaba agotando en si me encuentro bien, si estoy bien conmigo mismo, porque físicamente me encuentro bien, porque psicológicamente estoy a gusto conmigo mismo, no hay nada que me remuerda la conciencia y además pues voy sembrando pues el bien en los demás y entonces me encuentro satisfecho conmigo mismo. Pero esto es un planteamiento, un planteamiento muy egocéntrico. Esto al final acaba generando problemas y aunque uno esté mucho tiempo sintiéndose bien, pero al final como se acaba vaciando porque se encierra tan en sí mismo que se vacía que al final pues, descubre que su vida no tiene mucho sentido. Bueno, hay varios capítulos que hablan de esto. Hay un capítulo que habla de la espiritualidad, ¿no? En el fondo, pues que es un aspecto de misión trascendente del ser humano. O sea, el ser humano, pues, es que ya solamente porque su deseo de conocer es infinito y su deseo de amar es infinito y no se conforma con amar un ratito y un poquito, sino amar para siempre y absolutamente. Y conocer, no me conformo con conocer un poquito de esto, sino que intento conocerlo todo. Entonces eso ya pone de manifiesto que el ser humano es trascendente. O sea, trasciende no solamente a sí mismo y el género humano, sino trasciende en general. Y claro, esa trascendencia es una dimensión espiritual de la persona. Que es lo, lo único que nos explica, pues cómo una persona es capaz de amar, a pesar del sacrificio que eso supone, o es capaz de generar obras de arte... Eh, ...a pesar de las limitaciones a las que se puede encontrar... ¿no? ...entonces eso habla de trascendencia... ...y la trascendencia lo que busca es el bien ser... ...más que el bienestar... ...bueno, no sé si he explicado un poco... ...pero vamos, eh, es una buena pregunta... ...en un mundo egocéntrico... <risa> porque me gusta escucharlo... <risa> ...muy bien, muy bien, muy bien aclarado... ...a mí se me ocurren tres cosas... En lo que tú dices, la primera Maslow hablaba de que buscar la autorrealización no te la proporciona la autorrealización entonces es una, la gente confunde hoy día las consecuencias con los objetivos si yo resulta que hago bien las cosas, a lo mejor soy famoso entonces la gente quiere ser famoso da igual cómo hagan las cosas, por salir en la tele en una isla o lo que sea, yo qué sé estamos tontos, estamos confundiendo lo que es una consecuencia de hacer algo bien como si fuera el objetivo entonces, hoy día entonces la sociedad lo vende de una manera, no pues tenemos no vamos a poner ejemplo de personalidades narcisistas hoy día en la vida pública, porque algunos hay, no, pero no lo no vamos a poner, pero entonces la gente dice, no, no, tienes que cuidarte, tienes que ser egoísta, ¿vale? A ver, ¿cómo enlazamos esto? Pues yo como médico, si yo quiero atender a mis pacientes y me mandan a, a África con 100 vacunas, pues ¿quién se pone la primera vacuna? Pero no porque yo sea egoísta, es que si no, no puedo atender. Yo pongo el ejemplo, si quieren, para que no sea médico, el de las mascarillas de oxígeno en los aviones. Todos los que estamos aquí hemos montado en aviones, hemos visto en una peli. Las salidas de emergencia en la sala, por detrás el chaleco salvavidas se infla, no, en la cabina no, se sopla. Bueno, ahora viene la parte que es importante. En caso de presurización caen las mascarillas, es decir, se rompe, se va al lado del aire, y si tú tienes al lado un enfermo, un anciano, un bebé, un impedido, ¿a quién hay que ponerle la mascarilla? ¿A ti o al de al lado? ¿A quién? A ti, obligatorio. Si no sería un doble homicidio involuntario. Entonces no es que uno sea egoísta, lo que uno es el sensato. Si quiero ayudar a los demás, tengo que guardar una vacuna para mí o tengo que ponerme la mascarilla. Yo creo que eso es lo que hoy día la gente o se va al narcisismo o se va a decir, no, no, bueno, no, ni una ni otra, tenemos que ser listos. ¿no? Yo creo que aquí por eso puede servir. ¿no? Si, si tú quieres, añadir. Bueno, y una frase más, si quieren que se me ocurre ahora. Si la vida, mire, si no hay algo por lo que merezca la pena morir, la vida no merecería la pena ser vivida. Entonces, no tiene nada que ver el suicidio, que hemos dicho antes, con el sacrificio. Como muy bien decía Javier con lo de las madres, pues ya me dirás, si sí, no hay que hacerle un monumento. Pero claro, yo lo hago para los demás, pero no gratuitamente porque yo quiera matarme, que sería el suicidio. Pues muchas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Sí, sí, eh, yo os quería agradecer eh, las ganas que tengo de leer todo ahora mismo. El culpable. interrumpir e incluso ir hacia atrás eh, en ese proceso ayudando a la toma de conciencia y saliéndose de los que creo que aunque sea cada uno o muchos de sus padres humanos, <risa> eh... un pequeño comentario también eh, el, sobre la agresividad y la violencia, eh, que nos cuesta un poco también a veces, como no culpabilizar, sino dar todo el peso de la responsabilidad de algunas cosas para la familia. Y aún viene además que aquí acompañada de, la, de una psicología sistémica, pero ¿y qué pasa con la sociedad egocéntrica en la que vivimos? ¿no? ¿Qué pasa con esta sociedad en la que tenemos un la antropológico? diferente de la situación de las páginas de libro ¿en qué parte? porque parece un poco en la descripción, al leer el capítulo y también un poco en la descripción que es verdad que la familia y que el sistema tiene un importante en el desarrollo de determinados comportamientos, pero la familia también está en un sistema más amplio que en la sociedad, que lo que estamos viviendo ahora mismo, eh, tampoco da mucho juego y muchas veces creo que familias muy buenas que hacen un buen trabajo pues dan algunos perfiles que no son los más deseables y no es tanto por el papel familiar, sino por el papel más amplio y social que nos ha tocado vivir. ¿no? La era de las tecnologías, el mundo del público, un montón de cosas que, está que está en, claro. no se, pero que que así llevamos un poco más allá de la familia. ¿no? Que sería, allá para la que por supuesto que sí, por alusiones, como dice. No, eh, esto, una parte de la puede contestar Susana. En, en psicoterapia sistémica... Se, a diferencia del resto de la medicina, la, la medicina, se busca la causalidad lineal. Entonces, el, el virus, el coronavirus, produce una infección, eso produce la COVID, bla, bla, bla. Es decir, por eso la medicina ha progresado tantísimo en los siglos, gracias a la mentalidad pues, infecciosa del siglo XIX, anatomoclínica, en fin, pues, una serie de cosas. ¿vale? Pero es que en psicoterapia sistémica eso no funciona así. Entonces, no se utiliza la causalidad lineal. ...entonces si hay algo claro en la sistémica... ...es que no hay culpables... ...no, eso, eso es algo de la mentalidad previa... En ...la sistémica... ...se utiliza una causalidad circular... ...por ejemplo... ...yo estoy hablando porque estáis callados... ...o vosotros estáis callados porque yo estoy hablando... ...o aquí mire usted, si vosotros habláis yo me callo... ...es decir, hay una circularidad... ...nunca hay un solo culpable... ...por eso yo no soy ni juez... ...ni abogado, ni fiscal, ni policía... ...yo la culpa para ellos está bien... ...o ante Dios todos culpables... Pero en el resto de las cosas, en vez de hablar de culpa que sería más infantil, hablamos de responsabilidad. Y ahí sí que tenemos todos una parcela de responsabilidad. En lo que tú me dices, por... hay una frase que se me ocurre que la tenía que haber puesto y que me ha... se me ocurre ahora con tu pregunta. Dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Más claro no lo pueden decir. Entonces la familia también está sometida a la sistémica, por eso lo que te dice es un sistema. Y la familia es un sistema. Dentro de la familia hay el subsistema parental y el subsistema filial, o ¿vale? el de cuidados, como lo quiera. Pero también hay otros suprasistemas mayores. Entonces, por eso la visión sistémica te permite trabajar estas cosas. La educación y tal. Por eso una universidad como esta es tan importante. Porque se necesita alguien que ponga un poco de cordura también. ¿no? Entonces no sé si he un poquito. ¿Sí? Bueno, chicos, perdón, ver, que uh... es que lo estamos grabando. La pregunta... Bueno, <risa> no sé, no no Que en la parte de la paradoja, en la irenológica, ¿sí? Eh, ah, paradigma. El paradigma, perdón. El paradigma eh, dice que para... que hay que estar en paz y, bueno, y todo el rollo. Pero yo por lo menos en lo personal, si me, se, se me presenta una, de una situación de violencia, injusticia, lo que sea, aun mirando para el otro lado para estar en paz y no alterarme o no ser agresivo o violento, si te queda al final el run run en la cabeza y no se podría, se podría utilizar la violencia para terminar de estar en paz con la situación y todo. Lógicamente lo que yo decía, ¿no? lo de la parte irenológica lo que busca es estar en paz, pero lo, lo curioso es que mientras estamos actuando de forma agresiva, aunque sea en legítima defensa, a ver, muy en paz no estamos, ¿no? Entonces, lo que es la agresividad, la violencia, si nos centramos únicamente en el objetivo de lograr la paz, es incompatible. Para estar en paz no puede haber sentimientos agresivos o violentos, muchas conductas violentas, mucho menos. Lo que tú me dices es que, por eso digo, la sensatez está en la libertad de la persona. Tenemos que buscar ese objetivo de que, querer que todos estemos bien, por supuesto, pero a veces, mire usted, ...es que hay que actuar un poquito... ...nosotros, hombre, ya no vamos corriendo... ...para cazar el mamut... ...¿no? vamos al hiper... ...pero si el otro se me cuela digo... ¡Eh! ¡Eh! O, ...o no... O, ...o ya no tenemos luchas por territorio... ...pero tenemos partidos de fútbol... ...en que si yo juego mejor que el otro... ...de alguna manera marcamos el territorio... ...de alguna manera, ¿vale? ...es un tipo de agresividad que es necesaria... ...por eso el experimento de Mary Griffin... ...en, en los años 60... ...quedó claro... Tenemos que aprender a manejar eso. Por eso a un niño se le da una pistola y le dice pero tú eres el sheriff, solamente protege, no lo utilices, si te, ¿vale? La, y le estás enseñando la legítima defensa y a cuidar de otros. Entonces, hombre, mi opinión, si me la pregunta, yo he puesto los dos paradigmas en los cuales los dos extremos parecen incompatibles, pero yo creo que la libertad de la persona es la encargada de armonizar esto. Y el libro tiene ahí, que habla de la libertad, también bastante aparece en bastantes sitios. Gracias por la pregunta. El editor Todos los días a las 9 y cuarto Telediario de la noche 9 empieza, 9 y cuarto, 9 y 20 Entramos en la fase Violencia de género eh, Número de mujeres maltratadas o durante, durante el día eh, Durante el año el Número que llevamos en el año De mujeres maltratadas Pulseras de alejamiento, leyes cada vez más agresivas, policías más cerca y cada vez más violencia de género. ¿Qué explicación se le puede dar a esto desde el punto de vista... Eh, ¿Es eficaz realmente? ¿Qué motiva que una persona que está viendo todos los días el telediario, viendo cómo las medidas son cada vez más agresivas eh, contra lo que él quiere hacer y, sin embargo, cada vez más gente lo hace? Bueno, yo creo que en el fondo es un problema antropológico, es decir, la única explicación para, o la única medida para frenar eso es darse cuenta de la dignidad que cada persona tiene por el hecho de ser persona, no por lo que hace ni por lo que tiene, sino porque es una persona, y estamos en una sociedad en la que justo pues, se ha olvidado mmm, el tema de fondo, que es el ser persona, ...y nos quedamos solamente en lo que hacen o lo que, lo que tienen. Bueno, la explicación o los hechos más evidentes es que eh, cuando esa persona deja de hacer una serie de cosas... ...o vemos que no es capaz de hacerla, bueno, pues legitimamos el acabar con esa persona. O si sospechamos que esa persona no va a ser capaz de hacer esto o de tener esto... ...pues también legitima, legitimizamos el acabar con esa persona... ...entonces que claro, una sociedad cuando funciona con esa clave... ...en la que lo importante no es que es una persona... ...y por tanto, eh, aunque haga cosas que son reprobables... ...o, o no tenga las cosas que todos eh, de alguna manera consideramos que debe, debe tener... ...la respetamos por lo que es... ...pues en el momento que desaparece eso... ...pues es que en, en un arranque de ira o en un momento de enfado o sencillamente porque desprecio a la otra persona por lo que sea, pues eh, cometo cualquier acto violento. O sea, yo no digo que no haya que tomar esas medidas porque obviamente pues hay algo que hacer, pero me parece que como todo, en el fondo es un tema educativo. Es decir, yo tengo que enseñar a descubrir la grandeza del ser humano, además de su fragilidad pero precisamente porque es frágil pues necesitamos cuidarnos entre todos y la única manera de cuidarnos es empezar por respetarnos. Respetarnos no por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por lo que somos, seres humanos todos. ¿no? Antes has mencionado la importancia de, la, de la, la, la, la acción de la pornografía. ¿Hasta qué punto? Eh, yo hace, hace tiempo publiqué un libro que se llama Los costes sociales de la pornografía, un estudio americano ...de estos tremendos que hacen las universidades así más importantes de Estados Unidos... ...experimentales con estudiantes universitarios... ...poniéndoles en situaciones de pornografía agresiva y viendo cómo reaccionan. Entonces el libro estaba más bien dirigido a ofrecer a gobernantes de países... ...argumentación de por qué la pornografía no es positiva... ...sin utilizar argumentos morales. Que después de la, de la apisonadora de la pornografía por un país, ¿qué queda? detrás, en malos tratos, en infidelidad, en eh, infancia, etcétera, ¿no? Como modo también de dar argumentos a los gobernantes, al margen de lo que diga la Iglesia o la autoridad moral, que te pueden decir, esto no nos interesa. Entonces, en ese sentido, eh, puede tener mucha influencia eh, la actitud actual ante la sexualidad en el aumento del maltrato de la mujer, bueno, yo pienso que sí, vamos a mí parece que es, <ríe> al menos es el caldo de cultivo, ¿no? Quizá no es la única explicación, pero es un caldo de cultivo. Eh, pues porque la sexualidad se ha banalizado completamente, o se que queda en una dimensión pues meramente, podemos decir, biológica y afectiva. Me gusta y disfruto, eh, obtengo un placer y además, bueno, pues hay una satisfacción psicológica. Pero claro, es que la sexualidad tiene esa dimensión, evidentemente, una dimensión biológica, una dimensión psicológica, pero también tiene una dimensión social y tiene una dimensión espiritual. Y todo eso, entendiendo que la sexualidad no es un, una faceta de la persona, sino que es constitutiva de la persona. De tal manera que todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual tiene que ver con la persona en su totalidad. Si yo no soy capaz de ver nada más que aspectos superficiales y mi única relación es meramente, podemos decir, biológica y hedonista, pues entonces es que estoy rebajando a la persona a pura satisfacción. Y entonces, bueno, ya tengo un concepto de persona que es tan devaluado que me permite, pues que en cuanto yo no esté de acuerdo con lo que sea, pues entonces paso por encima pues las barreras que cualquier ser humano tiene, que es que ve una persona en quien tiene delante. ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que nos ha puesto antes eh, José Ignacio, pues ese piloto alemán, que, que, bueno, pues ...que podía haber derribado ese bombardeo, eh, bombardero inglés y sin embargo, americano, ya no sé si, americano... Eh, ...y sin embargo no lo hizo pues, porque vio personas que en ese momento además no tenía que defenderse de ellas... ...sino que tenía que ayudarlas, pero la única manera de ver eso es ver a la persona en su totalidad... ...si no la ves en su totalidad te quedas con parcelas, algunas de ellas pues más o menos atractivas... Pero claro, en cuanto eso desaparece, devalúas el concepto de persona y puedes hacer con ella pues prácticamente lo que sea. Vamos que esto es historia de la humanidad, ¿no? Pues por qué eh, están los campos de concentración o por qué se hizo la eugenesia o por qué nos planteamos ahora mismo pues la misma eutanasia, ¿no? Pues son seres inútiles, que lo único que sirven son para eh, cargar a la sociedad y complicarnos la vida. Acabemos con ellos. Bueno, pues es que claro, la única manera de decir que no a esto es entender que son personas y por tanto su dignidad es absoluta y la tenemos que respetar siempre, aunque me caiga mal, porque es una persona es que si no me quedo en la superficie, pues en lo que emocionalmente me atrae o no me atrae, pues la ira que me puede o que me disgusta, y entonces pues al final pues claro, si no veo la profundidad que hay detrás, pues entonces acabo haciendo cosas pues que claramente son inhumanas. ¿no? Pero sí, yo creo que la pornografía pues en el fondo lo que hace pues es capturar, hacerlos cautivos pues de unas satisfacciones o de unos bienestares transitorios y, bueno, pues como todos conocemos, pues hay un capítulo dedicado precisamente a la adicción al sexo, que significa adicción, pues que uno pierde el control de aquello, o son sea, adicción en el fondo, pues es, es básicamente la pérdida del control sobre algo, sobre una sustancia, sobre un comportamiento o en este caso sobre la sexualidad que tiene todavía más trascendencia porque estamos hablando de algo que es constitutivo de la persona, no es un accidente de lo que hace la persona. ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con la educación y en este campo pues, de la sexualidad, más aún, pues, es esencial. Y desde el punto de vista social, pues, claro, pues, la pornografía pues, no representa ningún valor añadido a la sociedad, sino es un daño importante para la sociedad. ¿no? Lo que pasa que es que mueve mucho dinero, hay muchos intereses y bueno pues hay mucha gente que vive de eso o que está en el mundo en el que pues toda esta dinámica de la pornografía pues pues se financia. Entonces, bueno, es, vamos tiene mucho más poder, todos lo sabemos, que la droga, que mueve mucho dinero y que todos nos damos cuenta de lo difícil que es acabar con la droga, porque hay todo un entramado complejísimo, con muchos intereses creados, que son muy difíciles de deshacer. Bueno, pues todo eso es muchísimo más grande, muchísimo más tolerado eh, en el campo de la pornografía que en el de la droga. Vamos, es que esto en el libro que planteas se explica claramente. ¿no? Si quieres, no, yo creo que van las dos preguntas, Javier lo, lo ha explicado muy bien. A ver, eh, si cosificamos a una persona es más fácil utilizarla. Por eso eh, en la guerra de las galaxias los malos no se les ve la cara. ...van siempre los del imperio... van de blanco con una cosa que no se ve... ...y a Darth Vader al principio tampoco se le ve... ...porque ya es algo que es... ...no es una persona, es algo... ...los trolls en el, el Señor de los Anillos... ...nacen de la tierra, poco menos... ...no tienen infancia... ...no son personas, ¿no?... ...entonces cuando se cosifica algo... ...se cosifica para todo... ...no solo para la pornografía... ...que también... ...sino también para la violencia... ...y para lo que haga falta... ...entonces este es un problema... ...que tenemos, ¿no?... Que, ¿cómo, ...¿cómo podemos... Entonces, volver, ¿no? Y tú has dicho antes lo de la violencia de género. A ver, vaya por delante. Los seres humanos somos iguales, hombres o mujeres, en valores, en derechos, en dignidad. Lo dice, creo que es el artículo 14 de la Constitución Española, muy bien dicho. ¿De acuerdo? Vale, pues luego no hay cosa más diferente que un hombre y una mujer. Son, pensamos distinto, tenemos cualidades distintas y tenemos que complementarnos. Esto que voy a decir va a ser provocativo. A ver, yo, a ver luego me dirán oh, ¿qué, lo que has dicho vale pues lo voy a decir a propósito a ver la sexualidad no es lo mismo en el hombre y en una mujer y hemos marcado un gol o han marcado un gol lo, los hombres a las mujeres para que jueguen a lo mismo los chistes de siempre decía que la, la sexualidad la mujer es una persona en este sentido más compleja vamos a ver por decirlo mmm, biológicamente el hombre suelta y la mujer recoge el hombre puede estar y la mujer tiene que abrirse ¿Vale? Entonces, a la hora de jugar a la sexualidad, ¿quién está más predispuesto siempre? Pues el hombre. Por eso los chistes son de la mujer que le duele la cabeza. Entonces, si ahora decimos que jugamos a lo mismo, pues yo creo que habrá hombres que se estén frotando las manos y habrá mujeres que lo pasen muy mal. en mi opinión que es provocativa, pero es que no somos iguales. ¿Vale? Entonces, si esto lo llevamos ahora, a lo de la violencia de género, no sé si recuerdan, creo que era el AMOC, creo que era en Malasia, me parece que era un país musulmán sabes lo que era? en psiquiatría transcultural esto de psiquiatría transcultural, si a ver si meto la pata me corrigen resulta que de pronto alguien diríamos, aquí diríamos, le da un yuyu coge un cuchillo y se lía a matar gente es el amor, hasta que le matan a él esto tiene una connotación cultural muy grande porque en esa cultura, como antes la nuestra el suicidio está prohibido pero entonces una manera de suicidarse es que te maten, ¿vale? Entonces hay cosas culturales, si yo estoy todos los días en el telediario poniendo cómo resolver, el amok se daba en Malasia y allí y tal, y aquí no hay, pero si a partir de ahora ponen a las nueve y cuarto en el telediario todos los días un caso de amok, les aseguro que de aquí a un año vamos a tener más, por mera imitación. Entonces, de las cosas hay que hablar, sí, pero tan importante es lo que se habla como, como se habla. Y hay cosas que es mejor hablarla a lo mejor de la MOC, pues aquí entre gente que sabemos que no vamos a, co espero, coger un cuchillo e ir por ahí matando a nadie, ¿no? Pues lo mismo pasa a veces con la violencia de género, en mi opinión, ¿vale? Pues si no hay más intervenciones, más preguntas. Eh, pues, Solo quiero decir sí. una cosita. Solo como nosotros organizamos esta semana la Semana del Libro, junto con la tienda, con biblioteca, con la editorial y con la Facultad de Comunicación, agradecerte María que hayas traído la presentación de este libro que es tan didáctico, que para los legos, los que no somos expertos en, en temas, eh, nos ayudan también a interpretar el mundo y el hombre actual. Muchas gracias. Y segundo, que para los que no pudieron acompañarnos, como dijo Dani, eh, estamos grabando esta conferencia, así que vamos a ponerlo en la web de la universidad y lo pueden compartir con sus invitados, con los, con los que quieran compartirles este momento tan, tan interesante. Nada más. Muy bien. Pues gracias sobre todo al doctor Cabañez y al doctor del Pino. Por haber venido, bueno, primero por haberse, por, por la idea, ¿no? Haberse te ocurrido la idea de, de juntar a todos estos autores y publicar este libro. Y luego por la presentación, ¿no? Por haber venido hasta aquí, desde Sevilla, desde, desde Madrid, ¿no? Por vuestro tiempo. Y, y nada, ya ha sido un placer teneros aquí en, en esta casa. Así que cuando queráis, podéis volver. Gracias. <risa>